Y hola ¿Qué tal ranitas del canal aquí Caplin, un nuevo video para ustedes Hoy estamos en una nueva reacción si sí, ranitas Hoy vamos a reaccionar un cómic de mi querino que ustedes me lo dieron y aquí se los traje Así que prepara tus palomitas suga, o gaseosa tu jugo lo que tengas ahí Y vamos con la reacción ¡Uh! ¿Qué ranita empezamos, 3 come, toca la puerta Ok, está hora? May ahí control, no. menos. A las 12 sí. y 57 es pm sí. Ok, sea, falta El café. Mira hacia un lado A la 1 pm, a la 1 de la tarde Ya es la hora del paseo de la tarde de Mai Ok, dice Trolli ¡Mai ya es la hora de tu paseo! Grita ¡Mai! ¡May! ¡May! ¡Aunque lo busca, eh! ¿En dónde habrá metido este perro? ¿Dónde será? Seguramente está jugando en el patio. ¿No está aquí? ¿Aquí tampoco? ¿Acá igual no está? ¡Hola! ¿Dónde estará Mai? ¿Dónde se habrá metido ese perro? Si no está en el patio o en la cocina... En el baño que si no, con litro, tres. ¿Dónde está Mike? Está preocupado ¿Mm? está, pensando, está pensando Ya sé, está durmiendo No está Ah, mira, es bonita casita El único lugar que queda es la habitación Wow Ah, mira las fotos, qué bonitas Hay habitación de trolley ¿Mm? La puerta va a ¡Mai, es hora! De tu pase, ¡Oh no, Mike! ¿Qué es eso? ¡Está con el muñequito! ¿Qué el haces? ¡Cierra no la, ¿Qué hace la puerta! ¿Qué hace, Mike? Eh, Trolli... y ¡Cierra la puerta! Ahora después... ¿Qué, no pasa? No tío? Tío? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? No Ahí está con el café y con, con, con, con... Ojeras. ¿Qué Mike? ¿Qué era el muñequito de Trolli? La ¡Ma! ¡Toca la puerta! ¿Qué has hecho? ¿Qué Trolli? ¿Qué le has hecho? Hmm, me he empujado. Ya estaba casi cuando lo encontré. Así que, así, ¿qué hacías mi intención? Voy a recoger mi diamantito. ¿Y el diamantito? ¿Estaba justamente en mi cama? Oh. ¿Y el diamantito? Bueno, está otra vez lo mismo. No. Vaya, hombre, vaya. Sí. Sí, sí, sí, ok. Sí, ok. Sí lo mira qué guata fase. Oye, ¿y tú qué hacías en calzoncillos? Es que hacía demasiado calor. Espera, bastante. Espera, ¿vesaste un muñeco? Es roja. No. Si querías un besito, solamente tenías que pedirme. Oh, y lo besa. Tú lo ves a bye! ¡Fin! fin. ¡Wow! Qué guapo. Wow, ranitas. O sea, este comida daba de mucho hablar. Eh. Era como que el primer beso entre Trollino y Mai Aunque Trollino dio el primer paso Y yo creo que ahí ya pues los dos se unieron y un beso más, más apasionado <risa> Y... Ah, wow, o sea, todo comenzó en un día normal y Troll iba a sacar a Mai de paseo No lo encontró ni en ningún lado, ni en el otro Hasta que... Miró su habitación y... No quiero imaginarme qué estaba haciendo Mai en ese momento con el muñeco de Trollino No sé o sea, tal vez está, estaba jugando con él, ahí, nomás, así como, ok. Ah, sí, Trolino, me gusta el café y tal. Y yo, cre, yo creo eso, ¿eh? No, no, no creo nada ya hoy <ríe> Sí, claro. Bueno, después Trolino entró a su habitación. Descubrió que Magi estaba con su muñequito de él. Y ya después se volvió a la cocina. Espero que sea de la cocina. Eh, como que quedó impactado después llegó May le dijo que según iba a recoger su diamantito después Trollino como que se dijo oye, si querías un beso pues dime como que, como que o sea, me tienes también real no necesitas el muñeco y lo besó y eso fue wow, espléndido mi gallina es real sí Quiero, quiero ver que, que cometen Mi Kejino es real ahí. En los comentarios. Es real. Es real. Sí. Sí que lo es. Sí que lo es. <ríe> no me odien. No me odien de, de otro chiste que quiera, Porque yo apoyo todos. Pero Mi Kejino es un real. ¿Vale? Ok. Ok. Y bueno, ranita. Espero que le haya gustado muchísimo este cómic. A mí me gustó bastante ver cómo Trollino dio el primer paso en besar a Mai Y todo eso. ¿Vale? Así que... Eh... No olviden llenar el botón de like, de, así presionándole clic, clic, clic, clic, clic. También comentando eh, mi es real o cualquier otro comentario que quieras de qué reacción quieres o qué parte te gustó y tal, ¿vale? Y también compartir el video con los amigos, familiares, perro, gato, aunque tú quieras para poder ser más ranitas en el canal. También suscríbete si no estás suscrito para que seas de este clan ranito. Así que nada más que sí. ¡Nos vamos con la otro! ¡Oh sí! ¡Adiós, ranitas! Uh.